Corto, la última que hicimos este circuito. ¿De, acuerdo. ¿De qué es la que, se ¿La que está frente? La más alta de todas. Vamos a <risas> personaje. No, si lo pasea. Esto es lo que pasa normalmente. Están todos emocionados, pegan una pedalea, quedan en cero, ponen el pedal, se desequilibran. Rico día para venir para acá. De allá, hay que entrarle como helado hay un hoyo justo donde voy a caer, dame un segundito <risa> <poner> oh. <risa> ¡Oh! Si le entráis rápido al hoyo, te va a mover muy rápido la bicicleta y te va a desequilibrar. Aquí, cuando vaya a bajar, metí un poco de freno y ahí te seguir dando. Uh. Si sentís confianza, suéltale un pelito más de freno cuando hayan partes más abiertas. Echadita para atrás y firme los brazos que las piedras no te muevan. Eso, eso, dale, dale, perfecto. Ya que te conocí este pedacito un poco y sabéis que no viene nada abrigido, sabéis que podéis frenar más adelante. Entonces si sol... podéis empezar a conocer la bici cómo reacciona cuando la soltáis un poquito más de freno. Se transforma en un andar un poquito más fácil pero más reflejo. Cuando la vida muy frenada, va muy trabada Trata de ir viendo si le podéis saltar un poquito más no. despacito <risa> Mirando para dónde va ahí Es ladereado todo el rato Así como esto Y hay piedritas y cosas y lleva a parar en las partes cuatro no. Vale Oh, se me salió la cadena. Oh, casi me la piteo. Se me salió la cadena en una pedaleada. Eso. Bien, súper bien. Uy. Sí, no, es que esta parte es para entrarle fuerte. Despacito, dale, no hay nada complicado. Perfecto. Anda dejando que la bici pase nomás. Acá la tenéis que mirar. Esta es buena. Entra por aquí, te alineáis y aquí ya te armáis. Despacito de eso. Bien. Súper bien. Perfecto. Dale. Bien. Buena, buena. Voy. Como tú quieras, yo si voy al lado tuyo. Por la derecha. ¿Viene alguien atrás? Oh, bueno, cabrón! Bueno, chipi! ¿Cómo anduvo? ¡Ay, está Ay, que está bueno! ¡La cabo. ¡Cuídate, compadre! Pásalo bien. Que estén bien, cuídate. ¿Qué? ¿La roca? No, vamos a grabarte eso. Esto no tengo idea, 100 litres. ¡Ay, qué más piola! Vamos a estar pasando por acá, joder. Algo me tocó, ¿cierto? Sí. Ábrete, <risa> beso. Te topó un poco el pedal, pero podría haber pasado. Perfecto. Casi, casi, ah. casi, casi, casi. No estáis pasando por afuera de esto estáis pasando por acá adentro, que está bien. Si podía hacerlo directo, estaba acá. Y aquí concéntrate en mirar que tu rueda delantera llega hasta acá. Con eso ya hay haber pasado todas las piedras, aquí tienes que volar nomás. Olvídate un poco de las piedras y, y llega aquí. Porque estáis pasando las piedras, mirando para allá y te estáis cayendo arriba de las piedras todo el rato, ¿cachai? Dale, ahora sí. Uh. Mira para dónde va ahí. Mira para dónde va ahí. Eso, listo. Se acabó el problema. Uh. <risa> Bueno, vale. Dale, deja que trabaje la bici. Suéltale, suéltale. Que trabaje la bici, eso. Perfecto. Cuidado, vale. Bien. Oh, y ahí hay otro saltido. Está bueno. Este me lo trae exactamente una vez ¡Wow! <risa> Perfecto Va más rítmica ya se pone parado, pero está con buen agarre. Oye. Así que me quiero tirar por acá. ¿Me tiro por ahí? Ya. Me voy a tirar fuerte, sí. Ya. Y te espero abajo. Ya. Ya. <risa> ¿Qué tal? Uh, bien. Oh. Acabamos de salir de las bares con la vale, todo entretenido, más desafiante y tratando de darle un poquito más de tips a la vale que va agarrando cada vez más bueno. Así que si te gustó el video, dale un, dale un like, si tienes algún amigo que le pueda servir esto, compártelo. Suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro.